Amigos, vamos a continuar, vamos a continuar aquí en Distrito Televisión. Y vamos a continuar con esa noticia que nos habla mmm, y nos dice lo siguiente, dice el impuestazo de Sánchez, la mina el 50% del beneficio del Santander, BBVA, Banco Sabadell y Unicaja. Dice, a falta de conocerse los resultados trimestrales del tercer banco del sistema financiero español y primero por red, Caesabán, el impuestazo de Sánchez ha conseguido reducir en un 51,66% los beneficios ...del resto de sus competidores, Santander, BBVA, Banco Inter, Banco Santander, Sabadell y Unicaja... ...y han aportado a las arcas públicas casi 747 millones de euros correspondientes... ...a ese impuesto especial sobre lo que el gobierno denominó beneficios caídos del cielo... ...derivados de la subida del tipo de interés decidido por el Banco Central Europeo... Pues ahí lo tenemos. Luego Pedro Sánchez dice por qué se van las empresas de España. Pues hombre, si las saqueas, como estás saqueando al conjunto de los ciudadanos, lo normal, lo normal, Sánchez, es que las empresas busquen soluciones. Porque un banco está para ganar dinero o una empresa está para ganar dinero. Tú estás ahí para gastarlo y derrocharlo y pasártelo bien con tus amigos en Doña Ana o en la maleta. Pero las empresas se crean con mucho esfuerzo, con mucho dinero, dan muchísimo trabajo, dan muchísima riqueza, y lo que no van a aguantar es que venga un manteco a quitarle su trabajo, que le ha costado mucho esfuerzo, para que cuatro aguaos se lo lleven crudo, como por ejemplo los 800 asesores que tienes. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor, ¿cómo está usted?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 Evidentemente estos 747 millones de, de, que se, que, que se han llevado del ban, de los bancos, pues evidentemente no es mucho dinero. Pero lo que sí es cierto es que al final lo van a pagar. ¿Quién lo van a pagar? ¿Los usuarios y los españoles? O sea, es que en definitiva a los que nos están robando es a nosotros Pero como siempre. Pero no que interrumpa. Yo, vamos a centrar, porque Roberto Centrón ha dicho una cosa muy importante. El posible pacto secreto hmm. que tiene la, la banca con Sánchez para que pueda de nuevo ganar las elecciones? Evidentemente, es que posiblemente esté dotando a Sánchez de recursos económicos, posiblemente se esté dotando a la izquierda de argumentos políticos, posiblemente diciendo, claro, asumiendo que los bancos son culpables, que la iniciativa privada es culpable, que, no se quede, que los puestos de trabajo de la iniciativa privada no se crean lo suficientes, que el Estado es el que crea, digámoslo, compra votos, pero crea puestos de trabajo como han sido de los 350.000 o 500.000 puestos de trabajo que ha creado, evidentemente en precario, todo hay que decirlo en precario, es que tengo que decir la verdad, en precario, eh, y a, para maquillar las cifras del paro, es que todo esto está redundando precisamente en un lado y no en el otro, con lo cual, eh, evidentemente, aquí hay un más que un pacto, aquí hay unas realidades de las cuales hay que hablar, pero también hay que hablar de las realidades del gobierno, o sea, cuando resulta que evidentemente es verdad que el gobierno está recaudando esta cifra de don Roberto Certero, no, 30.000 millones por, por las cantidades de IRPF y por, eh, y por el IVA. Pero es que además la recaudación ha subido en 17.500 millones en lo que llevamos de año. Es que eh, evidentemente también ha dado la cifra, llevamos 42 subidas de impuestos que encima todos los bancos están también aceptando. O sea que existe un, un, un, eh, un, pacto, un, pacto, un pacto del gran capital, del capital financiero y de, y de los partidos políticos contra los españoles que somos la clase media y, y somos los que estamos trabajando. Es que estamos en ello. Y por acabar, dos, dos, eh, dos puntualizaciones muy importantes. no eh, Los niveles de paro evidentemente los tenemos en un 13,2% y, y de deuda pública de un 113%, que eso sí que no baja, eso sí que no baja, y la deuda pública está en torno al 1,5-1,8 eh, eh, billones de eh, euros, que es lo que tenemos en este momento. Pero es que el esfuerzo fiscal que hacemos cualquier españolito ya está por encima del 50%, el repito, el esfuerzo fiscal que realizamos eh, por habitante, en, en este momento está por encima del 55% que estamos trabajando para ellos. Para ellos, nos están robando. Señor Tamboleo, nos están robando, eh, lo, lo, la gran banca está de la manita de Pedro Sánchez y lo que todo parece, es eh, como siempre, es un, un juego de... De, de, de artilugio... Lo un parite, eh. Sí, un, como un, un trilero, ¿no? O sea, Pedro, Pedro Sánchez va con el, dónde está la bolita, dónde está la bolita, parece que hace algo contra los bancos. Lo que los bancos pagan es porque repercuten directamente en el ciudadano a pie, la clase media, pero sin embargo luego los bancos le están llenando el depósito de, de gasolina para poder ganar esas elecciones, ¿no? Así es. Y bueno, yo iba a decirlo eh, con menor vehemencia, que, que soy muy escéptico con esta noticia, pero revísenlo ustedes, señoras y señores, eh, quién firma la noticia, lo que se dice ahí, y todos los datos que les estamos aportando aquí. Porque es lo que hay. O sea que, eh, efectivamente, yo desde el principio, y gracias a los datos de Centeno, que en este caso estoy de acuerdo con él, sin que sí tuviera precedente, pues que, eh, eh, que, lo, que nos, lo que nos encontramos es que eh, los bancos, pues, es que no han, ni, vamos, que ni han estornudado con, con esto con que le llaman los determinados medios ahí el, imp el impuestazo. O sea, que, que ni han estornudado. Y ni han estornudado, y efectivamente, como aquí se está apuntando, al resto de españoles, yo me quedo con el dato del 55%, pero a mí me gusta plantearlo de una manera quizá a lo mejor un poquito más pedagógica. ¿Esto del 55% qué significa? Pues significa que de todo el año estamos trabajando ya, que a mí me llamaban aquí en esta casa gente de la izquierda hace dos años, un exagerado, un alarmista, un propagandista, un mentiroso, no sé cuántas cosas. Yo que decía que íbamos hacia los ocho meses trabajando para el Estado, pues ya estamos con ese 55% en 7 meses. Siete sí. meses. Sí. En siete meses trabajando para el Estado. Trabajando para que no nos dé ni una sanidad de, de calidad, ni una educación pública de calidad, ni siquiera una seguridad de calidad. Y para eso es para lo que estamos trabajando. Y eh, ese es donde está el verdadero problema. Que a quienes están esquilmando, a quienes están destruyendo es a una clase baja y a una clase media que luego quieren dependiente de ayuditas. Y que no es mejor un país que más ayudas sociales da, sino que es mejor un país, y que ese es el que defendemos, que menos ayudas sociales necesita. Exacto. Y termino termino diciendo que por supuesto con todo lo que aquí se ha dicho que el Partido Socialista es, como decía yo también antes, el partido del régimen y que tiene por supuesto una alianza con la Gran Banca de España que además está en manos de determinados fondos de inversión. O sea que en el año 2008, en el, año 2008 el papá de la reina propietaria como también muy bien apuntado Centeno la reina propietaria de España que es una señora muy clara, pues eh, el papá de la reina propietaria su gran apuesta era Rodríguez Zapatero y todas las encuestas que tenía negra que el Partido Socialista volvía a ganar en el año 2008, cuando la derecha en las calles, que eso es lo que de verdad les fastidió no estos come gambas que se van a quedar ahora el 1 de mayo en su casa, cuando la derecha en las calles les asustó y la gran reacción que en el último momento casi le dan el zarpazo en el año 2008 el Partido Popular, al Partido Socialista hicieron lo imposible para que el Partido Socialista fuera eh, otra vez el ganador de las elecciones y que se quedara, se quedara eh, en el gobierno, entonces la gran apuesta del régimen es el Partido Socialista, la gran apuesta a la Gran Banca es el Partido Socialista y ni el Partido Socialista ni la señora que de vez en cuando sale de la peluquería para ir al Parlamento eh, son una amenaza para eh, el régimen en España ni para la Gran Banca Española.